...en Nicaragua, la nación centroamericana que recordemos ya desde el pasado 18 de abril vive una situación de crisis sociopolítica que se ha agravado en las últimas semanas porque vamos a um, la nación eh, nicaragüense y es que en estas últimas jornadas ha tenido gran repercusión las denuncias que ha realizado el periodista destacado escritor y bloguero norteamericano Max Blumenthal que tiene que ver con estas imágenes que ya ustedes están viendo ahí. Pues Blumenthal ha publicado recientemente un amplio reportaje donde destapa el plan de financiamiento del organismo National Endowment for Democracy, aquí tienen a Blumenthal, quien eh, a través de esa denuncia ha dicho que este financiamiento es para ejecutar el golpe de Estado en Nicaragua a través del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, así como la llamada Alianza Cívica por la Democracia. Y en su denuncia muestra cómo estos estudiantes nicaragüenses han estado siendo recibidos por estos senadores estadounidenses, eh, específicamente por Tecruz. Marco Rubio y la representante Ileana Ross Letinen conocidos por sus eh, largas trayectorias de ataques contra Cuba contra Venezuela, ahora lo están haciendo también contra Nicaragua y en este amplio reportaje Blumenthal detalla que mientras algunos medios de comunicaciones corporativos han retratado al violento movimiento de protesta que atrapa a toda Nicaragua como una corriente progresista de base, los propios estudiantes del país han dejado ver todo lo contrario. A principios de junio, como les decía, este reducido grupo de estudiantes y representantes activistas opositores han ido a reunirse a Washington con líderes de la conocida agrupación derechista Freedom House, muy cercana a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. El grupo opositor conocido como M19 fue a suplicarle a Donald Trump y a estos funcionarios de la extrema derecha estadounidense que los ayuden en su lucha contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega. Las fotos con algunos de los más notorios ultraconservadores senadores estadounidenses como Ted Cruz y Marco Rubio lo vieron al inicio de la nota así como la representante Iliana letinen así lo atestiguan. Incluso. Eh, dichos estudiantes, que son militantes del M-19, entre comillas estudiantes, porque la mayoría se ha podido determinar que ni siquiera son estudiantes, fueron conducidos por altos funcionarios del Departamento de Estado y se reunieron con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la conocida USAID que genera tristes recuerdos en varias naciones latinoamericanas por sus acciones injerencistas. Allí, en Washington, se les aseguró que contarían con todo el apoyo, un apoyo rotundo por parte del gobierno de Estados Unidos. Antes de dichos encuentros y reuniones, la National Endowment for Democracy, la Fundación Estadounidense para la Democracia, la NET, recuerden que es el brazo derecho y también el izquierdo, del gobierno estadounidense para financiar acciones violentas contra gobiernos legítimos que son opuestos a las políticas de Washington. Pues bien, la Net afirmó sin rodeos que varias organizaciones respaldadas por ellos llevan años y además han recibido millones de dólares dedicados a sentar las bases para la insurrección, entre comillas, en la nación centroamericana. Con estas denuncias del periodista estadounidense... Eh, Max Blumenthal, se están demostrando que evidentemente las pruebas que habían sido denunciadas los elementos denunciados de injerencia y de acciones para desestabilizar a Nicaragua y provocar por esa vía un derrocamiento violento del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega, no se quedaron simplemente en esa denuncia, sino que todas, estos, todas estas pruebas están demostrando que efectivamente forma parte de una campaña incluso más feroz que el guión que se aplicó hace dos años atrás, durante una buena parte de los dos últimos años anteriores. En la República Bolivariana de Venezuela, una situación realmente muy lamentable, grave, que todavía tiene sumida a esa nación centroamericana en una crisis sociopolítica, donde se, eh, ya se habla de más de 200 muertes debido a esa violencia, violencia extrema que está siendo financiada, como ya han podido ver ustedes, amigos televidentes, desde el exterior y en particular por estas dos organizaciones muy cercanas al gobierno estadounidense, la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por cierto, bien conocida acá en el Estado Plurinacional de Bolivia. Están sido a...